¡Arriba las manos! ¡Esto es un asesinato! Eh, asalto ¿No? Sí, asalto uh -uh. Asalto es cuando dicen ¡Arriba la mano Si te doy mis cosas Ajá O sea, esto es un asalto ¡Que no, idiota! O sea, me vas a... ¿Por qué pasaría el dedo por tu garganta. No, es una metáfora Estoy seguro que al can can canta No, o sea, quiero decir que me vas a matar ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque es un asesinato Mira, te, te doy mis cosas ¿Para qué quiero yo tus cosas? ¿Para qué quieres matarme? Yo no dije que quería ¿Y entonces? ¿Es mi trabajo? ¿Cuál? ¿Asesinatador? Esa palabra no existe, es inventada ¿Pues todas las palabras son inventadas? Ah, bueno, sí Mira, te vas a salvar Si me ganas en piedra, papel o tijera Bueno, dale, todo sea por... Piedra, ¿Piedra papel o tijera papel? ¿Nunca jugaste? No, la verdad que no Mira, tenme la arma, yo te enseño esta es mi mano, ¿no? Y esta es la tuya, entonces... ¡Arriba so la mano, que esto es un asalto! ¡Es asesinato!